¿Dónde abajo, mira Ah, bueno, bueno. Sí. Mira, los comandos ahora son los mismos que trae la 07. Ya. Cambiaron. Trae sí. ah, el CASANTA igual. Ah, a ver. ¡Uy, uy, uy! Ahí manqueando a lo nu, saliendo del concesionario y apagando moto. Sean todos mis Noob bikers. espero que estén bien, yo estoy bien, yo estoy en la raja Y el día de hoy lo que nos convoca es un nuevo video y me encuentro en dirección a una de las tiendas de Yamaha Ya que hoy sábado, este hermoso día sábado, van a hacer un test drive de la nueva y hermosa, porque es bastante linda Yamaha R3A. La verdad es que espero poder alcanzar cubos para hacerle el test drive a esta moto y voy a tratar de apurarme mejor porque yo sé que muchas personas muchas personas quieren ir hoy a hacerle test drive a esta hermosa moto, a la Yamaha R3A 2019. Bueno, ya estamos acá ya, ahí no sé si se puede ver mucho, pero ahí está la la tienda de Yamaha. Creo que tengo que llegar hasta Mira, el fondo. Hasta el edificio donde está la lámpara hay como una placita. Esa es la tranquera por, Llego hasta Kennedy, me doy la vuelta claro. y llego. Claro. Ya. Botón de... abajo sí. mira, ah, buena, buena, sí. buena, mira, buena. mira los comandos ahora son los mismos que traen la 07, ya yeah. cambiaron, trae el sí. casart igual, ah, perfecto, perfecto. me gustó la cúpula. Ahí manqueando a lo nu saliendo del concesionario y apagando moto <risa> Oye, primeras impresiones hermosísima perro Hermosísima, me encantó esto Me encantó la cúpula La burbuja que algunos le llaman Como nosotros Somos youtubers Vamos a intentar parar por aquí cerquita y les vamos a hacer unas tomas a la moto para que la puedan apreciar un poquito más y la vamos a hacer corta porque se supone que el test drive son entre 5 a 10 minutos y la vuelta no es tan grande wey. así que aquí vamos a parar, que paré en medio de la vereda wey. muy bien pelado cabrón estéticamente la moto es hermosísima bueno, Me encantó el interfaz usuario Me encantó, bueno, aquí el manillar, la cúpula el Todo, Estéticamente la rafa eh, Bueno, estoy sintiendo que es exactamente como la R3 normal bueno. No encuentro ninguna, ninguna diferencia De hecho, mi gran duda era si es que la posición iba a ser un poco más racing, ya que como pueden apreciar los manillares o sea, perdón, los semi manillares se ven como si estuvieran más abajo pero la sensación es como la misma yo pensé que iba a ser como más racing, pero no es como lo mismo eh, potencia salida, toda esa shit la misma web. señor, lo siento, lo siento, lo siento, tenía que hacerlo, y lo hice, pero es que no me aporté señor. No, viene ahí, viene ahí. Okay. Aquí desde la tienda de Yamaha eh, vamos a empezar a cerrar ya el video, un video algo eh, piolita, ya que bueno, no es mucho lo que se puede hacer en estos test drive, porque uno de partida el test drive es cortito, el, la vuelta es cortita, está ahí un ratito nomás arriba la moto y no es mucho lo que se puede hacer. Pero por lo menos lo poco y nada que anduve en la moto, eh, ¿qué les puedo decir sobre eso? Pero para serles franco, eh, el precio lo encuentro un poco elevado, ya que es el mismo motor. Eh, lo, lo que sí, es, le, le, el extra que se está pagando, es con respecto a las horquillas invertidas que se siente el cambio. Es, eh, estás pagando el ABS, que siempre se agradece. Eh, cada uno tiene que ver su bolsillo y ver si es que le conviene o no le conviene. Eh, no hay gran diferencia en potencia, como les digo, es el mismo motor, la línea del estanque es más baja y te, te da la sensación de que te podías esconder un poco más en la moto. Y posiblemente eso también te ayude en velocidad final, ya porque cortáis un poco más el viento y todo eso. Eh, encontré, según yo, la línea de la burbuja, la encontré un poco más alta, no tendría que verla una al lado de la otra, pero fue mi primera impresión. Eh, creo que la, la burbuja es un poco más alta, y eso también te ayuda mucho en la parte aerodinámica. Eh, como les digo, mi veredicto es que no sé si valga la pena gastar tanto dinero en ella. No crean que la R3A va a tener una diferencia muy grande con la R3 normal, eh, pero sí vas a estar pagando más seguridad, porque como les digo, tiene horquillas invertidas, tiene ABS y además viene con otros neumáticos que son los GPR 300 los cuales son de doble compuesto según no me equivoco y eso también te da, más, eh, te da más seguridad. En pocas palabras estás pagando por un poco más de seguridad y de comodidad por la vibración. En mi opinión creo que la Kawasaki 400 compite con ese mismo precio y a lo mejor podría ser una mejor opción. Así que eso pues chicos los dejo. Lo que yo ahora voy a, ir a comer pizza allá al frente eh, a pegarme un bajoncito Y los dejo vos cabros Espero les haya gustado el video Recuerden que pueden seguirme en Facebook e Instagram Como Pelao Noob Ahí estoy constantemente subiendo contenido especial Estoy subiendo fotografías Y además estoy respondiendo preguntas todos los viernes Ahí a cada uno de ustedes A los que les interesa saber un poco más De el canal y de mí. Así que eso vos cabros, los dejo Nos vemos muy muy muy muy pronto Chao, chao, chao